Hola a todos, eh, bienvenidos a la feria. Mi nombre es Natacha García, trabajo en la asociación ADEPSI, soy la coordinadora de centro y bueno tenemos aquí eh, una participación bastante amplia porque vamos a, a estar estos tres días en un stand informativo como grupo de a, asociación ADEPSI porque formamos un grupo de entidades como asociación, como fundación tutelar y centro especial de empleo. Entiendo, por lo que conozco yo, Adepsi, que tienen un proyecto amplio. Y por lo que has dicho, talleres de empleo, inserción laboral, eh, primeras acogidas. Cuéntanos un poquito de manera cercana la labor concreta. A ver, Adepsi trabaja por y para las personas con discapacidad intelectual en edad adulta. Nuestra forma de trabajar es en concebir a, a las personas con discapacidad de una visión amplia, integral. Con ese objetivo hemos desarrollado nuestra labor y seguimos eh, trabajando en, en la materia en distintos ámbitos, desde el empleo, como bien dice, desde escuelas de, de empleo, talleres de empleo, luego también tenemos cursos de todo tipo, ramas profesionales, porque pretendemos formar a personas con discapacidad para que puedan conseguir un futuro próximo, una inserción laboral, hacemos empleo con apoyo para que esas inserciones laborales en empresas ordinarias realmente sean exitosas, hacemos acompañamiento a ellos. Luego tenemos eh, serie, otra serie de servicios, tenemos centros ocupacionales, centros de día, en total atendemos a 112 personas con discapacidad intelectual, prestando apoyo de forma integral, como te decía, no tan orientado al empleo en este caso, porque estamos hablando de personas con otros requerimientos de apoyo, pero intentamos introducir nuevas metodologías basadas en la planificación centrada de la persona. Nosotros entendemos que cada persona con discapacidad, como cualquier ser humano, es diferente, independientemente de la discapacidad. Entonces, con ese objetivo orientamos los apoyos donde la persona se sienta partícipe. En nuestra organización no entendemos los trabajos que hacemos y los apoyos como un laboratorio ajeno, no la, la, la infraestructura. Nos preocupa la vida de las personas que realmente tengan calidad de vida y por ello los apoyos los orientamos tanto en el centro, en el entorno familiar, en la calle. Entonces, nuestra metodología se basa fundamentalmente en eso, en la participación, en la introducción de nuevos programas. De hecho, en nuestro stand pueden visualizar una pequeña muestra de una exposición de fotográfica que han realizado las propias personas con discapacidad en, en el centro esta exposición la hemos expuesto en distintos eh, municipios en este caso en la universidad popular de guanarteme eh, en san mateo también y bueno trabajando mucho eh, abordamos el tema del ocio de la familia para nosotros es fundamental el trabajo con familias no entendemos eh, ...abordar y, y dar apoyo a las personas con discapacidad... ...sino también sin su, sin su familia... ...es el elemento clave en todo este proceso de apoyo. Hola, buenos días, mira, yo soy Francisco Romero... ...del Centro Especial de Empleo ADEPSI, de ...somos un Centro Especial de Empleo eh, de Actividad Industrial... ...nuestros trabajadores son personas con discapacidad intelectual... ...la mayoría de ellos... ...y nos dedicamos a dar soporte a empresas industriales... ...como subcontrata industrial en sus procesos que puede no pueden mecanizar... ...o también procesos de empaquetado... Trabajamos mucho con productos promocionales, empresas de alimentación, de bebidas, de tabaco. Y, y bueno, es una manera de que estas personas estén integradas en el mundo ordinario laboral, lo ¿no? que para ellos es muy importante.